Todos los diseñadores tenemos muchos archivos, manejamos muchos archivos en nuestras computadoras, y estos archivos cada vez ocupan más espacio porque las resoluciones son cada vez más grandes. Entonces, ¿cuáles son los costos que tenemos nosotros respecto a esto? Bueno, un almacenamiento nube cuesta unos 20 dólares anuales. Un disco rígido cuesta unos... 45 dólares. Y un disco sólido cuesta unos 75 dólares aproximadamente. Ahora, ¿cuánto nos cuesta un error? ¿Cuánto nos cuesta cagarla un mes? Bueno, hoy les vengo a contar lo importante que es cuidar sus datos. Soy diseñador, me recibí en el 2019, pero ya vengo trabajando desde 2011. Empecé haciendo gráficas para obras de teatro, donde conocí a Eric. Y después de hacer varias producciones juntos, decidimos ponerle nombre a lo que hacíamos. Y es ahí donde creamos Enchulam y Contenidos. En 2016. Año, por, ciento, por cierto, año de la gran gran vuelta de Bandana. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo. Para los que no conocen Bandana... Bandana es una banda pop que surge de un super reality show en el 2001, plena crisis argentina, así que, como todos sabemos, había saqueos en todo el país al ritmo de guapas y maldita noche. Cuando nosotros vimos la vuelta de Bandana, dijimos tenemos que trabajar con ellas. Y para nuestra alegría, un año más tarde teníamos el control de sus redes sociales. Y no solo eso, sino que nos pusieron a cargo de su nueva imagen. Para, para que tomen dimensión de esto. Bandana venía de llenar 18 funciones en el Lola Membrives. Nosotros cebados, con este nivel de exposición, dijimos, rehacemos el, el logo nuevo, que no se cambiaba desde el 2001, y empezamos a... Trabajar en sus futuros singles. Para Baila, su tercer lanzamiento, teníamos un super equipo. Teníamos 20 personas trabajando en diseño, 5 meses de trabajo, y 10 personas solo para seguir el día a día de ellas. No, mentira. Teníamos dos semanas y una persona a cargo de todo esto. Yo. <risa> Así que la primera semana hicimos la sesión de fotos y la segunda eh, mandé la propuesta de, de la portada y Sony Music la prueba, Así que solo restaba hacer las piezas de comunicación y para redes sociales. A todo esto, yo tenía mi computadora que andaba un poco lenta. Entonces decido comprar un disco de estado sólido. Y los discos de estado sólido... Son más costosos, pero tienen menor capacidad. Entonces, decido pasar todos los archivos que tenía en mi computadora al disco que iba a extraer. Dije, para Papu, soy un profesional. Voy a comprarle un case, una carcasa, para hacerlo externo, para que no se rompa. Listo, ya está. Lo compré. Uno negrito, aluminio, hermoso. Lo coloco, lo guardo. A la semana tenía que sacar unos archivos. Chocho, yo, yo que iba a estrenar el disco nuevo, brillaba, lo conecto. Cuando lo desconecto, el disco vuela. Pero tenía la carcasa nueva que le había comprado, la cual no sirvió de nada. El disco murió. En un segundo, había perdido miles y miles de archivos de trabajo. Fue como si mi pieza hiciera un chasquido de dedos y yo viera la, la cara de Lourdes que se desvanecía en mis ojos. ¿Se pueden imaginar el nivel de colapso mental yo solo mirando a la nada en mi pieza y diciendo, ok, voy a buscar una persona que solucione esto? Voy a buscar una empresa que se ocupe de, de, de arreglar discos. Pregunto entre mis amigos, me recomiendan un lugar, voy. Dejo el disco en revisión y a la semana... Me mandan el siguiente mail. Hola Emiliano, hemos podido recuperar el 90% de sus datos. <risa> ya está, me volvió el alma al cuerpo. Puede pasar a visualizarlos por nuestra oficina en cualquier momento. Dije, ya, me voy a microcentro, me tomo un Uber, no sé, me voy ya, ahora. El costo de reparación es de tan solo 400 dólares. No podía creer, no podía creer que leyendo un mail iba a transitar por tantos momentos emocionales a la vez. Respiré hondo, me senté y dije, ok, necesito los datos. Me quedan una semana para el lanzamiento. Pero no puedo pagar tanto. Entonces dije, ok, voy a poner en práctica tantos años de, de secundaria Voy a memorizar toda mi computadora y todo el disco de backup que tenía en la, en, la, en, en, el, en la otra computadora para ir a la oficina y comprobar si realmente valía la pena pagar tanto. Llego a la oficina, concentradísimo, tenía un terabyte, memorizado en la cabeza, no me podía distraer. Me siento y empieza el examen. Empiezo a revisar archivo por archivo, carpeta por carpeta. Carpeta de vacaciones en Santa Teresita. Carpeta de memes de Ricardo Ford. Y ahí estaba, ahí estaba. La carpeta de bandana con todas las fotos, con todas las pruebas de Lobo. Y con el editable de la portada de Baila que ya lo tenía en el mail porque le había enviado a Sony Music. ¡No lo podía creer! El nivel de alegría que tenía en ese momento que me di vuelta y le dije al chico no voy a pagar la recuperación de datos. El chico no entendió nada, claramente. Yo llegué a casa y rehice toda la imagen de bandana a partir de un archivo. A ver, nada nuevo, para los diseñadores siempre hacemos magia nosotros. Así que, el lanzamiento salió increíble. Nadie, nadie se enteró que mi disco se suicidó y yo empecé a pagar almacenamiento en nube sí. ¿por qué? porque con un dólar con 60 yo estoy tranquilo, duermo tranquilo tengo todos los archivos ahí seguros en cambio un mes un error puede costar 550 dólares ¿por qué? 550 dólares y en la presentación dice 543 a ver porque con lo que sobra, te vas al chino, te compras un vinito y una cajita de pañuelitos descartables, llegas a tu casa, te pones el tema más triste de bandana y te largas a llorar solo, porque te das cuenta que lo que cobraste del trabajo no te alcanza para cubrir el desastre que te provocó un mes y el nivel de estrés al que te pusiste. Muchas gracias.